Hola gente, ¿cómo están? Soy yo, Seul Demi. Estamos aquí en un nuevo video para este canal. Esta vez vamos a hablar de la pelea épica entre Logan Paul y sí. este, el que hace... que cabe la copia bastante de este. Lo que recuerdo de Logan Paul es que se fue al bosque y se filmó en el bosque de Japón, ¿no? De los suicidios y mostró ahí un cadáver. De ellos tú cambió sus reglas de... Su reda de contenido, de monetización, y bueno, yo terminé perjudicado por un año, así que, ok, no sé, pero no, no tengo mucho respeto a este loco. Y versus el F Floyd, La perdón, mi inglés es malísimo, Floyd weather así que este es el boxeador amateur, dicen algunos, que bueno, yo no, no tengo ni idea. No tengo ni idea, pero bueno, acaba de salir de su pelea. Van a pelear a muerte en el boxeo, pero la verdad fue un cago de risa, <risa> fue un chiste <risa> Fue un chiste la pelea, obviamente para ganarse plata estos dos. Y bueno, vamos a reaccionar a alguna fragmenta de imagen que voy a mostrarles, porque no puedo mostrar todo el video solamente por el copyright. Y bueno, he visto algunos memes ahí que me maté de risa. Bueno, si sí, va ah, preámbulo, vamos con el video. A ver cómo es esto. Bro. Ay, eso dio mucha gente de pagaron para la Aquí comienza la fila oh. Pelense Eso es un abrazo eh, eh, yo no me boxeo, pero he visto algunos sí. Y el viejo fanático del boxeo, así que... A ver... <risa> el viejo es fanático del boxeo, así que esto se va a empezar de caer Me aburro A ver, bultos Hagan algo ¿Eh? Pero... ya, más rato Están cagando de risa, ¿no? Oh, wow, todo se beneficiaron también este oh, este boxeo <tose> Pues ya... El sí, sí. que el Estaba para ver, que mierda <risa> No, está entretenido, eh ¿Qué pero ¿Qué así? <risa> para que sepa que te golpeas así, pa, no va a tener A ver... No veo así, golpeas así, ¡pán! A ver... ¡Vaya! Wow. ¡Toma! ¡Qué ¿eh? <risa> estás abrazando! ¡Qué quería! A veces que tienes que golpearle el boxeador que se abre un poco a los bajo. bueno, para que no sea tan falso, pero... Sabemos que es falso, pero... Tiene que pegar.. Bueno... tan fuerte, yo voy a que sacar un diente, ¿eh? Eso no mueda ya te he equivocado, voy a, voy a ver después unos fragmentos de como el boxeo y a ver si así, así es como se pelea No, yo no creo, se están cagando todo de risa hay más abrazos que el puñetazo Estos de risa Ay. No, porra, realmente, perdido Ah, yo acá lo todo en vivo, yo a la puta A trabajo, tampoco tengo tanto tiempo libre Ah, wow, qué es nada. Fue algo. No sé. ya no. Ramos permiti ni entra, ¿eh? Ah, qué espectáculo. Por lo menos no sé si el público se quedó de risa. Yo creo que, que por lo menos esa entrada valía la pena. No sé. Da igual es una estafa. A esa distancia estamos hablando de nada. Pero bueno, yo no sé si hubiera popos youtubers. ¿Cuánto le el eso? ¿Qué el Pero ahí pasa o El sea, se queda corto. Sí, ganó este, pero... Ganó Floyd, pero también ganó los bancos to yourself yeah, gonna, gonna to the people in the club. I to a I'm having Ok, ah, alta pelea Ok, obviamente, o otra vez marketing de esto Obviamente para ...logan no, el otro a su, su carrera Yo que sé Y bueno, han beneficiado también a los, a los productores, a los conductores Al todo, todo Beneficiaron todos la policía y todo eso Ok, y obviamente, obviamente Es una estafa de buena que han pagado Bueno, que se joda, pero capaz se ha disfrutado cagándose de risa, ¿no? Del espectáculo. Ya que esto es todo menos boxeo, ¿no? no sé si Ok. Bueno, gente. Esto lo que puedo decir por hoy, ¿ok? Solo me maté de risa nomás. Okay. No, fue bastante gracioso, pero como boxeo, la mierda nomás. Eh, bueno. Si te gustó este video puedes darle una me gusta, puedes compartir el video, suscríbete a este canal. Si quieres más videos así, medio improvisado con la vida le puedes darle. <ríe> bueno, puedes suscribirte a este canal para más videos como este. Pero bueno, yo me despido hasta acá, soy José Ultimate, nos vemos, bye, chao, adiós.